Bienvenidos al módulo de transmisión en corriente continua. Mi nombre es Alexander bueno y soy profesor del departamento de conversión y transporte de energía de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. A lo largo de este módulo vamos a comprender el principio de funcionamiento de la transmisión en corriente continua, los equipos necesarios, las configuraciones que se utilizan, los proyectos que actualmente se están utilizando en corriente continua, y sus principales aplicaciones. Estudiaremos las diferentes topologías que se utilizan hoy en día en la transmisión de corriente continua para los distintos proyectos, y analizaremos las ventajas y las desventajas de la transmisión en corriente continua cuando la comparamos con la transmisión en corriente alterna. Para esto, el módulo lo hemos dividido en cuatro temas. En el primero, hablaremos sobre los aspectos generales de la transmisión en corriente continua. En el segundo tema, veremos las tecnologías de transmisión en corriente continua o HVDC. En el tercer tema, hablaremos de las características de esta transmisión, ventajas, desventajas y los diferentes proyectos que se desarrollan en corriente continua. Finalmente, en el tema 4, veremos los modos de transmisión que hoy en día se utilizan en corriente continua. Entonces los invito a ver cada uno de los cuatro temas que conforman este módulo que nos permitirán centrar las bases sobre qué es la transmisión en corriente continua, cómo se realiza y qué topologías se utilizan hoy en día en esta aplicación de electrónica de potencia. Gracias por su atención.